Este proyecto humanitario de cooperación internacional lo desarrollamos en Zimbabue, un país sudafricano, en el que realmente no tienen acceso a bienes de primera necesidad y prácticamente a ninguna atención sanitaria. Y fue una necesidad que descubrimos hace, hace unos años y con una inquietud general entre un grupo de compañeros con un núcleo relacionado con, con Periocentrum y con nuestra experiencia previa en proyectos de cooperación internacional, tanto en Centroamérica como en África o incluso en la India, pues decidimos acudir allí para ver si podíamos echar una mano. Y aunque los comienzos no fueron sencillos, efectivamente vimos que, que había una necesidad real de atención sanitaria y en base a esto empezamos a trabajar hace ya va a ser 8 años y a raíz de, este primero, de estos primeros trabajos surgió la fundación Smiley's Foundation eh, en la que aunque inicialmente solo realizábamos eh, trabajos relacionados con la odontología fue prácticamente una tendencia natural el, el derivar en otras necesidades que tenían estos pacientes ...como la atención oftalmológica, la óptica... ...y actualmente hemos repartido más de 5.000 pares de gafas... En, ...en África y cada año eh, acudimos con más de 4 o 5 ópticos... ...y dos oftalmólogos para analizar también las, las necesidades... ...de estas poblaciones rurales de, de Zimbabue... ...sobre todo del sureste del país, en torno al Parque Huangue. Y además este proyecto eh, derivó en otros proyectos a nivel nacional que también estamos desarrollando actualmente para poder atender a pacientes, que es lo que hacemos y nos gusta hacer, que quizás no tengan los medios suficientes para poder recibir la atención bucosanitaria que, que requieren y que nosotros pues, siempre estamos dispuestos a, a poder prestar.